Saludos, soy Israel Banker y en esta hora les traigo un nuevo tutorial y es acerca de cómo pasar gran cantidad de eh, información a Excel, en este caso si sí, tiene que ver con números, por ejemplo que tenemos muchos números eh, derradicados en, en un libro a mano y necesitamos copiarlo en Excel, pero se nos lleva mucho tiempo y nuestro, nuestro jefe nos dice que es para ya, que necesita eso rápido, ¿cierto? Entonces vamos a hacer vamos a resolver ese problema de esta forma. Abrimos Excel nuestro libro en blanco, tal cual y como lo tienen ustedes, ¿cierto? O sea, necesitan copiar tanta información que eso va a seleccionar, por ejemplo, algo así, ¿cierto? Va a llenar algo así. Pero lo necesitan en unos 15 minutos y ustedes no saben qué hacer, ¿cierto? Entonces, lo que vamos a hacer es ir, vamos a copiarlo por página. Vamos a configurar a Excel aquí para que nos imprima por página, ¿cierto? Vamos a darle aquí, vamos a ver, no, no, no nos muestra porque no hay información, ah sí, aquí sí nos mostró, entonces eh, de aquí, de, de, la, de la A1 a la H, es una página, pero bajando, supongamos que una página nos coge unas, unas 30 casillas hasta aquí, ¿cierto? Entonces ustedes lo que van a hacer es copiar, lo que van a hacer es copiar así supongamos que hasta aquí hasta aquí nos lleva hasta la 20 una página no es hasta la H aquí nos señala que hasta la H está aquí Pongamos algunas 20, es cierto entonces lo que van a hacer es copiar Mira, ahí se copió hasta la entonces esto sería una página y tenemos que llenarlo en en, en el libro eh, tenemos que crear un libro radicador en Excel y llenarlo con todo esa, ese poco de número que tenemos en nuestro eh, libro a mano. Entonces ya saben que vamos, eh, eh, de, aquí en adelante, de aquí en adelante sería otra página. Ustedes ya hacen el cálculo. ¿no? Quiero que entiendan que esto es solo un tutorial para que tengan la idea clara de cómo copiar toda la información. Entonces, como pueden ver, yo ya como pueden ver pueden observar ya copié yo esto estoy yendo un poco rápido para que no se extienda mucho el tutorial Pero entonces como pueden observar aquí ya copié una primera página ¿cierto? entonces nosotros necesitamos dictar aquí muchos números pero si presionamos la tecla Windows más H nos activa un micrófono aquí pero eh, a veces no queremos usar este voy a desactivarlo porque está copiando lo que estoy diciendo pero resulta que este no lo quieren usar bueno igual el truquito sirve presiona la tecla windows más la h 2004-2005 si sí, copia pero no es tan preciso como el que les voy a mostrar ahora porque ustedes quieren usar el de word pero aquí es él no tiene ese micrófono eh, activado entonces una vez copiado ya el rango donde quieren copiar así sucesivamente lo van haciendo y van pegando acá en word vamos a abrir un libro de word vamos a abrir un libro de word y lo que vamos a hacer es lo siguiente aquí en en, en, en disposición vamos a darle clic allí vamos a dar clic aquí vamos a ponerlo en horizontal para que nos quepa todo lo de, lo, lo, lo de es el cierto vamos al inicio entonces aquí vamos a pegar lo que copiamos en Excel ah no lo hemos copiado que dice abridor libro pues vamos a copiar a este rango hasta la que hasta la 20 entonces copiamos una vez que hayamos copiado ello vamos acá a Word y vamos a dar clic en pegar de tal forma que nos salgan eh, los cuadritos, ¿no? Miren, ahí ya tenemos la, los cuadros, ya tenemos todo... Aunque nos sobró más espacio hacia acá, pero entiendan que esto solo es un, una demostración. Bueno, una vez que lo tengamos aquí, ya saben que esta es la A, la B, la C. Así sucesivamente, así como está en Excel, ¿cierto? Es lo mismo que está aquí, ¿cierto? Entonces, para que <coughs> nosotros sabemos que aquí tenemos un micrófono que a la verdad es muy preciso... Y queremos usarlo, pero no podemos usarlo en Excel, solo nos sale en Word. Y queremos poner muchos números en Excel. Entonces lo que vamos a hacer es lo siguiente. Vamos a darle clic aquí donde está esta, esta crucecita. Si ven allí, dan clic allí. Luego dan clic derecho. Copiar nuevamente lo que, allá, lo que pegamos acá. Ahora lo vamos a pegar nuevamente en Excel. Entonces sabemos que vamos a iniciar a copiar desde aquí o donde ustedes quieran. Pero en este caso lo copiamos desde aquí. Bueno, no importa donde no lo quieran pegar. Entonces van a venir aquí, aquí, aquí a esta opción que dice pegar. Luego van a dar clic en pegado especial. Vamos a darle clic en pegar vínculos. Y luego vamos a darle clic en texto. Y vamos a darle clic en aceptar. Y como pueden ver nos sale una serie de números aquí. Y estos números nos hacen referencia a que lo que copiemos nos va a salir aquí. No importa, estos números los pueden borrar si quieren. Los borran así. Y ya. Entonces... Eh, eh, si quieren lo borran y listo bueno entonces lo que vamos a hacer es lo siguiente vamos a, a editar los números que tenemos por ejemplo yo quiero copiar en la, en la, en la casilla B un número que el jefe dice que tiene que ir en la B entonces vamos a activar el micrófono vamos a configurarlo a español España luego lo activamos 44525 44525 8.24.92 3.25.55 Entonces de esta forma vamos copiando tan rápido a como podamos eh, y si yo me posiciono en esta de acá y doy clic allí y luego dicto 2.8.8 como pueden ver va copiando rápido entonces de esa forma simplemente vamos dictando de lo que tenemos copiado a mano en el libro aquí y todo lo que vamos haciendo aquí va apareciendo acá en ese miren miren, aquí están los números 288 y si vamos a copiar en la f1 la f1 cuál sería aquí eh, de eh, bueno f1 45, 24, 22. Miren que aquí apareció, si ¿Sí ven. Entonces eso es una ayuda que les quería eh, algo, un truquito que les quería mostrar y espero que a la verdad les sirva. Trata de explicarles eh, de un buen modo y, y no olviden de, de, de suscribirse, activar la campanita y compartir el contenido en sus redes sociales. Eso ha sido todo por hoy, espero que me hayan entendido y hasta la próxima y chao.